Eh, Alexandra MVP confirma que salió con Anuel AA Villalona. Le mandaba a borrar la entrevista al doctor. Otra cosa ¿Qué? Claro, Alexandra MVP confirmó que salió con el artista Anuel AA. Sin embargo, aclaró que eh, pese a todo, solo fueron encuentros que se limitaron a salidas. Alessandra Hatku, nombre real de la Instagrammer, entiende que no llegó a más su amistad porque tienen estilos de vida diferentes. Luego de horas de subirse la entrevista, el entrevistador borró la, el video, pero los cibernautas ya habían grabado parte de su contenido. Obviamente, no iban a perder tiempo y el mismo circula en las redes sociales. Eh, y por eso, pues también Alessandra Vipí dio unas eh, declaraciones en su Instagram amenazando por si algo le pasaba. Bueno, Tú sabes, okay. bajemos aquí. Dele, men, que usted está descansadito, usted estaba para ir río ayer y usted no trabajó. <risa> ah, sí, verdad que nosotros vamos ahí. <risa> <risa> Pregúntale, estaba preocupado yo, pero men comió. ¿Qué es lo que? pregúntele, vaya allá. Sí, pero cogió de a cuatro veces. No era de cuatro veces. ¿no? Mire. Lo que voy a hablar sobre Alessandra. sabes que yo soy, siempre voy con ella, siempre la defiendo y todo eso. Ahora, ¿para qué ella abunda tanto? Si usted se comió a Anuel, si usted salió con Anuel, usted debe respetar a su ex esposa Yailin. y sabiendo en el país que está Compatrión. que esa... Esa pausa de dos segundos, la respuesta, a usted la quema en el consulado. Entonces, aquel levantando ese morbo, viene Alessandra a poner a la gente en duda. Que yo salí ¿Usted salió con Anuel? Eso el público no tiene que saberle porque si fue escondido, si hubiese sido público y la gente lo ve en la calle, si nosotros fuimos a la discoteca tal una noche y compartimos y de todo, pero si eso no se hizo público, usted tenía que decir que no. No querer sonar. Ahora usted quiere sonar, Alessandra, con Anuel, con todo eso. Y el error más grande de Anuel es hacer vida aquí, en República Dominicana. Hacer vida aquí, ese ha sido el error más grande de Anuel. Lamentablemente, porque mira, seguro salieron varias veces, aunque sea tomarse un refresco, pero si salieron ocultos, no vengas tú a una entrevista a poner ese huevo de dinosaurio. Alessandra, que por eso es que te busca los problemas. Digo que no tiene ningún talento. ¿Qué talento va a tener ella para poder sonar? Tiene que haber un, una discordia. ¿Tú ¿No entiendes? Y el entrevistador no tiene, no tiene que ver con nada. El doctor está bien. El doctor haciendo su diligencia es, ¿eh? usted, mm. eso fue escondido, usted tiene que decir no. Negarlo negarlo, no, no, yo no he salido por respeto al a la bebé que nació y a Yailin. no, yo no he salido con él, cuando viene a ver estando con Yailin se dio cinco humos con ella aunque no haya pasado nada, porque son polos polo diferente, uno anda muy para arriba y otro anda que quiere lo, lo de abajo, otra cosa, Anuel no sabe lo que quiere tampoco, Anuel es una, un joven que no sabe lo que quiere ahora mismo no sabe que quiere una mujer. Y entonces, en los dos días se enamora, igual que el pinto. Se deja, se vuelve y se enamora, eh, preña otra, vuelve con la otra, ahora que salió con Alessandra. <risa> Salieron porque ya lo dijo. O ella va a hablar en bude. Va a hablar mentira, perdón. Ella no va a hablar en mentira. Entonces, eso se ve feo una mujer que usted esté divulgando eso. Si él no lo dijo, no lo diga usted. Porque ese es el problema de muchas mujeres y de muchos hombres también. La emoción, ¿eh? que salen a chungar con una gente, va ¿vale? que le hizo un favor en el carro, echa el gas. Ah, no, yo andaba con fulana. Eso no, eso no le suma a nadie. Nunca le ha sumado a nadie. Entonces, ella jugó el papel ahí de traicionera, porque hubo un, un voto de confianza con ella. Ah, vamos a salir, pero eso tiene que ser oculto. O vamos a comer, eso tiene que ser oculto. Ya ella, ella lo dijo. Por querer ganar, right, y ponte una tienda en, en, en Villa Consuelo. O ponte una tienda en la Duarte la, y, y habla de eso, y habla de la ropa. pues no quieras tú venir a dañar la cosa y a no está bueno que le pase más de ahí. Es mi opinión sobre Alessandro. Mira, eh, nosotros en estos días estábamos calculando algo y, y realmente eh, le dimos la razón a Mozart de salir de ahí, real. Mozart está bien que tú salieras de ahí porque, mira, es <ríe> un calentón, esa muchacha está como media loca. Ella está como que esa falta de sonido, esa hambre de sonido de, de yo pertenecer y ese tipo de cosas. Tiene Alessandra divariando. Entonces, recordemos que ella sí eh, hizo su coro con los boricos. recuerden que ella salió en un video muy famoso. Eh, muy famosa. El video de, de con Mike tao y Jay Cortés y Anuel. ¿Cómo es que dice? Me no yo. De... Dios mío, como dice, pero ese cual que tú dices. Tú sabes cuando viene a ver ahí en Ah, en, en... Diosa. ¿Eh? Dios. Pues? Era mi reina. No, no, eh, no. No, eh, eso no. No, no, no. Fue no, ese. no, no. no, sé, no. cuál fue? No, ese fue, ese fue otro. Pero Echo, no fue Marta, Anuel, Mike Towers y J. Cortés. Lo que pasa que ahí es que ella fue a Miami. Miami a reunirse con esos muchachos. Tú sabes que ahí quizá y después del video, pero de una vuelta. Cuando viene a ver, fue algo, fue algo en paz en el equipo de trabajo. Y que, ajá. Vamos a cenar a todo el mundo juntos ¿eh? Sí, vamos a cenar a todo el mundo juntos sabes, después del video, sí, tú sabes? Claro. allá en, en, el, en el Marlin Park. Un corito ahí a beber. <risa> allá estaban ellos grabando, que ahí es que ya sale, di que, di que de fanática, de que ah. cuando viene a ver después del video salieron ellos solos. Cuando San, viene no, a ver salieron, sanamente, sanamente. Sí, y ahí está ya, está, ya está, ya está diciendo que mangaron o algo así. Ah, ya no es tuya. ¿Eh? Fue en el, ella no es tuya que no. salió. ¡Que sí! Estoy hablando del títico con Anuel y Mike Tower y, y J. cortez Búscalo ahí. chats y Ella no es tuya. Claro que ella sale en el, ella no es tuya con Rochi. Sí. Una sonidita, Alessandra, la moza también que saliera. La moza está feliz con su alegría. Bueno, no, y, y no, y ese, ese, esa pausita que ella hizo, es lo sí. que. Sí, armando sarcasmo, armando vuelta Sí. Dale tu verá. Mm sí, en el ascenso es Rimi con ella ¿verdad? Ah, no bien. mira eh, yo venía igual que los muchachos eh, <risa> Alexandra <risa> se canta y se llora porque hay muchas entrevistas <risa> <risa> <risa> en muchas entrevistas que le han hecho ella dice no, que ella es una persona que está ya enfocada en ella, en sus proyectos en sus niñas, que ya no tiene nada no gana nada con esto, con mentir ni nada pero ella, como dice, es una persona que razona, que no es la misma alexandra de antes, que mucha gente la juzga sin saber. Ella tiene que pensar las cosas antes de decirlas. No había necesidad de usted abundar tanto sobre un tema o sobre un encuentro que usted haya tenido con X que Y persona. Como mencionaba Néstor, si fulano te preguntó a ti por Anuel, tú dices, niégalo todo, no, nada. O una vez lo vi en un video, como mencionaba ella, es que hicimos un video y yo estaba en ese video y ya. Eh, y no tiene por qué abundar más, porque ahí se le vio la necesidad que ella tenía de seguir hablando de él, de seguir comentando, de que la gente sepa, conchale, fulano se acercó a fulana. Como para que digan a la gente, pero venga, yo no soy la yo no soy la única. O sea, que yo también estoy en la fila. Qué orgullo yo estoy en la fila de todas las mujeres que han estado con Arnold A. -A, -A. Entonces ella se ha desligado completamente, Ya dura un tiempo, Ya tiene su, yo creo que una línea de ropa Ya tiene una tienda de ropa virtual, ella dura un tiempo bien enfocada en eso, subiendo contenido de su ropa, modelando su ropa, y con, y esa parte con su niña, pero se ha desligado completamente de eso, inculcando en lo que es el sonido en la ola. Ya no puede buscar eh como, como defenderse ni sacar de abajo porque no hay.